A propósito de que con, la, con el tema del coronavirus, sí, sí. la crisis mundial que ha estado provocando el virus del coronavirus, el COVID-19, eh, nosotros eh, hemos visto cómo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el recinto Gua San Francisco, sí. ha tomado una serie de medidas inmediatas eh, para crear una especie de protocolo de enfrentamiento de la enfermedad, producto de que se trata de un lugar donde convergen 18 mil personas. Cada, cada semana. Entonces, indudablemente que es un lugar donde hay que tomar muy en cuenta los protocolos para evitarlo. Por esa razón están con nosotros Miguel Medina, director general del, del recinto UAS San Francisco, y está también la doctora Rosario, Joaquina Rosario. Eh, Joaquina era, en su momento, fue directora nacional de epidemiología o sea, es una, es una persona autorizada, es una voz autorizada, muy autorizada, porque es una experta en el tema, y que ha dirigido ese, esa dirección nacional en este país durante un tiempo, lo que le da derecho a hablar con mucha propiedad. Buenos días a ambos. Buenos, buenos días. días. Buenos, buenos días. días acá. Gracias, gracias por muy la invitación. Días. Gracias, profe Medina también, que fue quien... Eh, me, me la, invitó, me rescató <ríe> para venir acá. Y eh, buenos días, eh, Miguel, buenos días. Bueno, buenos días. Un ¿no? tenerles ¿no? aquí. A, a mi casa. Sí. sí, así es. Buenos una días. cosa, eh, ¿qué ha hecho? Qué interesante, una, una pregunta. Ya vemos que ha estado muy activa la UAS en los distintos momentos de la sociedad. Y qué bueno tenerlo, hablar y traer aquí a la doctora. En principio, ¿qué la UAS ha tomado como medida por ser el centro primero, el más poblado, o uno de los más poblados, aparte de la sede, dentro del recinto y qué trabajos se están realizando para que el estudiante salga y vaya a su casa de la forma más adecuada? Ayer fue Día Internacional de la Mujer, yo sí. creo que ah, bueno, hoy todavía le corresponde que, que la, la dama Diga. inicie. Bien, eh, nosotros iniciamos las actividades la semana pasada con una reunión intersectorial. Una reunión intersectorial donde estaba presente educación, donde estaba presente el Ministerio de Salud, porque nosotros no estamos haciendo aisladamente las acciones. Bien. Las acciones las estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Salud, quien es el organismo rector de la salud y quien es, que tiene los protocolos y que debe vigilar que se cumplan y hacer que se cumplan los protocolos. Entonces, en ese momento, pues el doctor Medina, junto con el doctor Morissetti, convocaron a educación, eh, convocaron también, estuvo presente la Universidad Católica Nordestana y nosotros como Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco. Esa reunión fue allá en el recinto, donde planificamos las acciones inmediatas a tomar de prevención, porque este es un problema eh, de prevención en este momento, sí. y lo que nos toca a nosotros también compartir la prevención en el sistema general, porque la población está escasa de sí. conocimiento, y vemos la necesidad de... Eh, orientar a la población, porque fíjense lo que está ocurriendo simple y llanamente con este caso, como ha desbordado las redes con informaciones que no son eh, correctas en un sentido. Entonces, haciendo. nosotros eh, planificamos eh, capacitar a nuestros estudiantes de medicina, principalmente Bien. de las dos universidades, para que ellos conjuntamente con los estudiantes de cuarto de bachillerato de las distintas liceos de aquí, del municipio de San Francisco de Macorís, pues entonces sean eh, capacitadores a su vez y orientadores a los demás eh, estudiantes y también una posible intervención la semana que viene poblacional, o sea, a nivel de los barrios. Entonces, en este momento nosotros estamos eh, capacitando, ya se inició en la UAS la capacitación y ya están interviniendo. Desde el jueves tenemos los estudiantes de medicina en todo el recinto, incluyendo el día de hoy. Pueden verlo ya a partir de la, cuando regresemos de aquí. Pues eh, vamos a dividirlo. Estamos dividiendo por curso para que vayan curso por curso a orientar sobre la medida de prevención. ¿Y cuáles son? Son cuatro cosas fundamentales. Lavarse la mano con agua y jabón. No esternudarle encima a la gente o esternudar de esta manera cuando vamos a esternudar o a toser. Y si tiene eh, fiebre o tos, que no necesariamente tiene que ser una tos productiva, es una tos que puede ser tos seca. Y si tiene tos y fiebre, pues acudir de inmediato al médico. También le estamos orientando sobre no tomar medicamentos, que es otro problema fundamental que tiene la población nuestra, que es la automedicación. Sí. Entonces, no tomar medicamento, ir al médico si tiene fiebre o tiene sintomatología. Porque los virus no tienen medicamentos específicos. Los virus se tratan sintomáticamente. O sea, si tiene fiebre, dolor de cabeza y malestar general, entonces te toma algún bueno, acetominofengo o un medicamento que es lo más que nosotros usamos. Y mucho líquido. Mucho líquido. Entonces, en ese sentido, la universidad estamos... Mañana estamos justamente con educación en una jornada que ellos tienen, una reunión de todos los profesores aquí del distrito, de aquí de San Francisco de Macorís, conjuntamente con la Dirección Provincial. No estamos nunca solos porque el compromiso fundamental del rector del sistema de salud es, sí. en este caso nuestro aquí, la Dirección Provincial de Salud. Doctora, eh, doctor Medina. Los felicito por la preocupación que siempre ha tenido al frente de la Universidad Recinto San Francisco de Macorís en cuestiones de ayudar y colaborar con la comunidad. Doctora, qué, qué placer tenerla y escuchar de una voz profesional estas orientaciones. Pero tenemos eh, algunos inconvenientes como nación. Una de las principales formas de de poder evitar este virus es lavarse las manos. Pero ni siquiera agua tenemos en la mayoría de las escuelas y, y en muchas universidades también hay problemas con, con, con el agua. Y otra cosa, el virus hasta ahora es importado. ¿Qué garantía nos da eso? Que simplemente hayan sido esas personas que entrar y que ya está controlado por esa vía. Las dos preguntas a la vez. No. Lo primero es que se está haciendo un esfuerzo a nivel de, la, de las universidades. Hablo de las universidades porque ambas estamos en el, en el círculo de, de gestión y también en las escuelas, tratando de mejorar el problema del agua, de que haya agua y jabón. Porque con agua y jabón de cuava no es una cosa muy cara. Es con no. agua y jabón de cuava. Pero además, eh, la, la manita limpia, que es el alcohol, también es válido pero es más caro, o sea, que nosotros podemos con agua y jabón resolver la situación, lavarnos frecuentemente la mano. ¿Por qué el lavado de la mano? Es que nosotros tenemos, culturalmente, por no decir otra cosa, que nosotros nos encanta toser y eh, ponernos la mano en la nariz. Y entonces con eso, porque las secreciones que tienen el virus las secreciones nasales. Sí. Entonces, cuando nosotros tosemos, cuando nosotros esternudamos, cuando nosotros hacemos claro. esto con la... cuando eh, esternudamos, no pues verdad. nos contaminamos la mano. Uh -huh. Por lo tanto, el lavado de la mano es fundamental uh -huh. frecuentemente. Entonces, en las escuelas eh, se está haciendo me todo me el esfuerzo algo, por eh. tener sí. agua y jabón. Yo quiero yo quiero aclarar algo. Cuando usted estaba explicando los síntomas del virus, decía tos que no tenga producción. Así es. preferible Pero... Parece ser como que hay la posibilidad de que algún tipo de tos que tenga producción también es síntoma. Sí, sí, también, O claro. sea que hasta ahora hemos sabido que la tos síntoma del coronavirus es una tos seca, como decimos. Pero puede ser sí. que haya una tos que no se seca, que también sea síntoma. Sí, puede es bueno ser. que aclaremos eso. Puede ser, pero eso es, hay que hacer el no. diagnóstico diferencial, porque no podemos eh, hacer pánico a la gente por ya. la gripe, porque usted sabe claro. que la influenza es ahora mismo el virus que más está circulando. Claro, Entonces, claro. generalmente es una tos. Que puede ser, puede ser, Puedes, productiva, puede, pero principalmente es una tos seca y fiebre. Gracias, y además doctora. dificultad, respiratoria, sí. eh, Profesor, dificultad respiratoria. Yo quiero agregar que el plan de la universidad ha sido agresivo y al mismo tiempo integral. El martes, el lunes, cuando hicimos esa reunión en el recinto, Además de iniciar el proceso de Inducción para los estudiantes de medicina Y de ciencia de la salud de nosotros Que son cerca de 1.300 estudiantes Que pusimos a la disposición de la sociedad Siendo coherente con lo que muchas veces Hemos dicho aquí en este programa Y en otros medios También el martes en la noche nos recibió el Pleno de la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Macorís. Cuando hablo de integral es porque sabemos que hay precariedades. Yo envié las evidencias de lo que estamos diciendo aquí eh, desde anoche para que se observe cómo ese proceso inició temprano en la UAS. Ahí es, los estudiantes están sensibilizando a nuestros alumnos pero al mismo tiempo entrenando. ¿Se sabe para qué? Para visitar escuelas, liceos y colegios, tanto de la zona rural como de la zona urbana de San Francisco de Macorís. Entonces, los empresarios se mostraron muy dispuestos a contribuir para subsanar lo que son las precariedades. Ahí hablamos de manita limpia, de jabón de cuava, ahora hay que agregar tinacos porque ciertamente hay escuelas que no tienen cómo almacenar el agua. Incluso se les sugirió para no comenzar a tener un almacén de acopio de materiales, que cada comerciante de eso viene de un barrio, de un campo, ¿saben cuál fue su escuela en la, la que padre. estudiaron? Sí, y entonces lo que tienen es que tomar la iniciativa, eh, directamente conversamos con la empresa Agua María, por ejemplo, los suplidores del desayuno escolar, las empresas que se han beneficiado con el desayuno y el almuerzo escolar tienen una gran responsabilidad ahora mismo de desprenderse de una parte de sus recursos para apoyar una gran movilización. Nosotros proclamamos en la UAS que al coronavirus le íbamos a quitar la corona en San Francisco y en esta región y lo íbamos a convertir en un virus no tan mortal. Entonces, ya mañana, hoy o mañana, hay un encuentro con todos los docentes en el Club de Profesores, mañana a las 3 de la tarde, donde la doctora estará presente y el doctor Morissette. Se van a reunir con todos los estudiantes de cuarto de bachillerato y esos estudiantes de ciencia de la salud van a comenzar a visitar escuelas, centros educativos, Excelente. para no tener que eh, detallarlo bien, bien. tanto. Bueno, gracias. Me, me falta la respuesta de la doctora con relación al, a tanto ingreso de personas aquí al país y buques que traen mercancía que no vienen por control remoto. Vamos a ver que ya nos responda sí, sí. las dos preguntas. Sí, Bien. O sea, eh, sí, para la doctora la pregunta. Una de las características de este virus es la, pro la rápida propagación. Y nos cuestionamos, o sea me hago la siguiente pregunta, o sea, ¿por qué en nuestro país, ya tenemos días que donde se destapó el primer caso del italiano, o sea, no hemos tenido declarados casos de contagio. ¿No será que, o sea, no hay nada más nadie contagiado, los que han traído no han tenido contacto con otros ciudadanos. ¿Por qué no se ha propagado de manera acelerada, como ha sido típico en todos los países donde está el virus? Mira, eh, por lo menos yo te puedo hablar aquí. No, no te preocupes. No. Yo no te Él se ríe apoyar. como no que yo cuenta. quiero que se propague. Exacto. Lo que pasa es, no es que, que tú quieres que se propague. Pero es natural, es lo que ha pasado y aquí no. Adelante, doctora. Eh, lo que ocurre es que el sistema de vigilancia de la República Dominicana es sumamente sensible es muy activo, pero aquí nosotros yo te puedo hablar por la región y a nivel nacional los casos que se han presentado eh, todos se han tratado se han aislado y se han tratado de paso a paso darle seguimiento diario para eh, tratar de rápidamente cortar la cadena de transmisión cortar la cadena de transmisión nosotros aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís y en la región, ¿qué es lo que se ha hecho conjuntamente con el Ministerio de Salud? Eh, hasta ahora, sí, sí, sí. hasta ahora aquí en San Francisco de Macorís no hemos tenido casos eh, eh, directos, no hemos tenido casos en este momento Ni aquí. Ni en el país. Eh, en el país hemos tenido, claro que sí, pero no. Eh, casos eh, casos aislados. Hemos tenido casos que se han controlado sin ningún problema hasta ahora. Hasta ahora, aquí en la región, puedo hablar de la región, ¿ves? Sí. no tenemos casos eh, directos ¿eh? de coronavirus, no tenemos casos eh, directos. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las personas que se están eh, con casos sospechosos, inmediatamente se toman las medidas del lugar para tratar de que el contagio no continúe. Aquí nosotros podemos decirte que aquí en San Francisco de Macorís nosotros o por nuestra región que es que tenemos que hablar, nosotros no hemos tenido esa, esa esos casos confirmados todavía de coronavirus. Nosotros tenemos casos sospechosos y esos casos se han manejado y no ha habido ningún problema hasta ahora. Ahora bien, ¿qué nosotros estamos haciendo? Es una enfermedad de vías respiratorias y es una enfermedad que se transmite rápidamente de persona a persona. Por eso son todas las medidas que estamos haciendo para tratar de que la persona pues se contagie lo menos posible. ¿Cómo no? ya, Doctora, no escuchamos ayer del de ministro de Salud. Eh, hablar de la diferencia entre el alcohol y el jabón de cuava Él hacía eh, referencia de manera muy específica al uso del jabón de cuava Dice que el, que el alcohol es, un fijador. es un, un fijador, exactamente Y que el jabón de cuava es un antiséptico ¿Qué hacer? ¿Sabe? ¿Qué es más recomendable? ¿El jabón de cuava o el alcohol? No, el jabón de cuava no tiene... El jabón de, la agua y jabón de cuava Ahora, el alcohol es verdad que es un fijador y lo usamos eh, donde no podamos tener el agua bien. y el jabón. Para la, para la gente que quizás no maneja bien el concepto, ¿qué es qué es un fijador en materia de bacteria? Y... En materia de bacteria, fijador, para que la gente pueda entender, es que puede, como su nombre lo indica, fijar el virus en una superficie y es más difícil. Ahora bien, eh, con agua y jabón, la, el problema se resuelve, porque con agua y jabón, Tú el virus se va, el virus muere, el virus es muy sensible. No es que el virus dura en la superficie mucho tiempo, el virus fácilmente. El alcohol lo mete como en prisión preventiva. Más o menos. Así es, así y es, así es. Ah, así es. es así es, así es. Entonces es importante lavarse las manos con agua y jabón. El alcohol es un fijador. O sea que si usted dice la por eso, cuando llegue a su casa. Por eso la, la por primera, eso, la primera ahora, medida de nosotros en la UAS que tenemos eh, suficiente eh, es agua, agua, agua es agua que colocamos jabón. jabón en los pues es, es, es baños. Equivocado. Jabón de es que Cuava en los baños. Jabón de y quiero, y, y quiero que el encargado de mayordomía y el personal me escuche de que no puede descuidarse de colocar el jabón en cada lavamano. Le... Bien. Sí. Bueno, vamos a ver, no tenemos... En relación a la entrevista que estamos realizando, eh, hay personas que nos han escrito, nos han escrito. por ejemplo, tenemos eh, Rico García desde New Jersey, dice eh, que a todos los habitantes que tomen las medidas eh, a su alcance y que Bien, le, a los gracias. que le aconsejen, pues, y los que le aconsejen las irresponsables autoridades de salud. Eh, y así, bueno, hay un nivel bueno. de... Doctora, un mensaje al final, eh, eh, ¿cuál sería el más adecuado este eh, eh, eh, Amado, me pongo una pregunta. Brevemente, porque Brevemente. tengo a, a Chamo haciéndome sí. más enseña es que con tráfico de lo de antes. El sí. caso que se dio Pero aquí en San Francisco. No, sí, mañana. porque ya lo de ahora no se enseña. ¿Se manejó bien el protocolo? Sí, yo pienso que los protocolos hasta ahora se están, eh, sí, se están aplicando los protocolos, ¿eh? lo que ocurre es que una enfermedad de vías respiratorias y la enfermedad de vías respiratorias su transmisión es muy rápida porque por ejemplo nosotros estamos hablando aquí las gotitas salen y puede expandir pero el protocolo se está aplicando pero doctora me refiero al caso específico de Villarriba. De Arriba que vino a un centro la despachan a su casa el examen de la muestra tomada ahí. eso es difícil saber si se tiene información mira qué es lo que pasa lugar. mira qué es lo que ocurre las infecciones de vías respiratorias todas son complejas complejas en el sentido de que son muy transmisibles y que cualquiera hablando esternudando más con la costumbre que tenemos nosotros Doctora, que es un perdón. problema grave Estuve. Sí, pero es bueno aclarar a lo que él se refiere, o sea, me, tomándole sí. la palabra a Fulvio de que Usted la señora que, fue que llevada a su casa, madre, no, amado, no, amado, no, no pero no. ella estuvo en un centro de, pero amado, no, ella estuvo en un centro de salud, eh, la envían a su casa, que es un caso de coronavirus vida, leve. Pero no tenemos información fidedigna, sí. no pero sabes, las ¿sabes? Las declaraciones... si ese documento que está en pantalla es un es un libelo. Ah, Oye, pero el, el ministro de salud dio las informaciones, los correctos, como como, como, UAS, como UAS, nosotros sugerimos que el Ministerio de Salud Pública, como es inminente ya que ese virus se propague en la República Dominicana, tiene que armarse la logística en términos sanitarios, tiene que armarse la logística, porque cada vez que aparece un caso... Cualquier clínica lo que va a querer es rebotar el caso para no verse involucrado en el caso. Entonces, salud pública tiene que disponer de los mecanismos para cada vez que aparezca un caso poder hacer bueno, el aislamiento y el mira, tratamiento. La En momentito. el caso del Ministerio de Salud, las medidas, el sistema de vigilancia está sumamente activo y nosotros detectamos, o sea, nosotros, porque yo me siento parte del Ministerio, sí. nos sentimos inmediatamente, eh, acudimos al hecho. Ahora, ¿qué ocurre? Acuérdense que nosotros tenemos definiciones de caso y que la gente... Habla mucho, pero cuando nosotros tenemos el caso, es que espera, nosotros actuamos. Ahora bien, ante cualquier sospecha, el sistema de vigilancia actúa. Y no necesariamente tiene que haber casos confirmados para nosotros actuar como ministerio. Una Bien. última pregunta de un amigo televidente Bien. para que nos vamos a la Dice, sí, el 4429 dice, hola a la profesora, ¿qué medicamento es competente para combatir el virus a quien lo tiene? Y la otra ahí mismo es, <risa> pero, muy pero creo buenos que días, no yo tengo mi pregu eh, yo, una pregunta, mi esposo es policía y anda a diario en las calles, ¿cómo puedo yo cuidar a mis hijos? Y a mí, ¿cómo cuidarme? Que se, se, o sea, se bañe afuera el señor, primero. Pero no, Lo, bien la mano, lo que se primero, señores no se es la medida de higiene. De higiene. La medida sí, de no. higiene, lavado de la mano, no toserle encima a la gente, es no estar, esternudarle encima a la gente. Ay, claro, y no claro, solo son medidas para ahora, en este momento. Es para todas las enfermedades de vías respiratorias que nosotros tenemos muy mala costumbre con el problema de nosotros estar este, esternudándole encima a la gente, de toserle encima a la gente. Son medidas que deben de tomarse para todas las infecciones de vía respiratoria. Bueno, Ve. Gracias a la doctora Rosario por la participación, al profesor, al maestro... Bueno, la lavarse la Medina mano. Por habernos traído a la doctora Rosario, que es una experta, una especialista que además dirigió eh, el departamento de eh, epidemiología. epidemiología a nivel nacional. Estamos hablando de una voz autorizada. Ella lo acaba de decir, no hay medicamento, lo que debe haber es higiene. Claro. Eso es lo que debe de haber. para evitar Gracias eso. a ambos. Y Muchas gracias. Seguimos con más gracias, contenido. Gracias, gracias es eh, decirle sí a la población que tienen que calmarse, que el coronavirus es una enfermedad de vía respiratoria como una gripe, ahora bien, ¿qué tenemos que hacer de cuidarnos todas las enfermedades respiratorias? No toserle encima a la gente, lavarnos frecuentemente las manos, no este, esternudarle encima a la gente, esas son las medidas que hay que tomar bien. y es una medida para todas las enfermedades respiratorias. Bueno, vámonos a la pausa, regresamos en breve, no se vaya, todavía hay más contenido desde mañana